Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la historia de los Mundiales. Hoy hablaremos de Inglaterra 1966 y el gol más polémico de la historia. Los inventores del fútbol acogieron por primera vez la organización de la Copa del Mundo. Este campeonato se jugó en ocho estadios distintos, donde obviamente el más relevante fue el histórico Wembley, ubicado en la ciudad de Londres. Fue el primer Mundial cuya inauguración y el partido final se transmitió vía satélite y a todo color para gran parte del mundo. Además, los ingleses también innovaron con el primer himno oficial de una Copa del Mundo y con la primera mascota, el león Willy. <risa> Un hecho anecdótico que se produjo semanas antes de que inicie la Copa del Mundo fue el robo de la Copa Jules Rimet de su lugar de exhibición. Sin embargo, ocho días después, el trofeo fue ubicado en un jardín por medio de un perro de nombre Pycliss. Fueron 16 las selecciones que formaron parte de este campeonato mundial y fueron divididas en cuatro grupos. Las selecciones africanas decidieron de antemano retirarse de la fase clasificatoria debido a que la FIFA no les otorgó un cupo directo al mundial. Hablando desde el punto de vista deportivo, podemos afirmar que Inglaterra superó con comodidad la primera ronda, empató 0 a 0 con Uruguay, y posteriormente ganó 2 a 0 a Francia y a México mientras que el Grupo de la Muerte lo conformaron las selecciones de Brasil, Hungría, Bulgaria y Portugal una Portugal que estuvo liderada por su gran delantero Eusebio Una de las mayores sorpresas del torneo fue la rápida eliminación de Brasil la selección que venía como bicampeona del mundo a Pelé, su máxima estrella le marcaron rigurosamente. Desde el primer partido le hicieron todo tipo de falta y en el tercero salió lesionado. Otra de las notas la dieron la Unión Soviética y Corea del Norte, quienes quedaron clasificadas en un grupo que compartían con Italia y Chile. Ya en los cuartos de final se enfrentaron Corea del Norte y Portugal. Los asiáticos volvieron a sorprender al marcar tres goles antes de la media hora de juego. Pero fue Eusebio, la gran figura de Portugal, quien rescató al equipo europeo. El delantero portugués marcó cuatro goles y logró que Portugal avanzara de ronda ganando 5-3. a 3. En otra llave se enfrentaron Inglaterra y Argentina. Un partido que estuvo marcado por la polémica expulsión de Antonio Ubaldo Ratim. Una expulsión que por mucho tiempo no tuvo explicación. Sin embargo, tiempos después, el árbitro del partido llegó a manifestar que decidió expulsar al jugador argentino porque le miró con malas intenciones. En los otros partidos por los cuartos de final, Alemania derrotó 4 a 0 a Uruguay, mientras que la Unión Soviética se impuso 2 a 1 a Hungría. Ya de en de semifinales se enfrentaron Inglaterra y Portugal, en un partido muy parejo, muy duro donde los ingleses supieron contrarrestar las habilidades de Eusebio. Los locales finalmente se impusieron por el marcador de dos goles contra uno. Mientras que en la otra semifinal, Alemania logró superar a la Unión Soviética también por el mismo marcador, 2 a 1. La final fue épica y muy polémica. El conjunto alemán fue el primero en abrir el marcador a los 12 minutos. Sin embargo, los ingleses reaccionaron rápidamente y a los 18 igualaron el juego. A partir de ahí, el partido se volvió muy parejo, hasta finalizar el primer tiempo. En la complementaria, Inglaterra logró ponerse al frente a los 78 minutos. Los minutos pasaban, el desenlace final estaba a punto de llegar y el público comenzaba a festejar el campeonato mundial. Sin embargo, Alemania logró empatar a los 90 minutos de juego y el partido se definió en un tiempo extra. Ya en el minuto 101 de juego se vivió uno de los momentos más polémicos en la historia del fútbol. Fue cuando un remate del conjunto inglés pegó por el travesaño y el balón cayó sobre la línea de juego. Los árbitros convalidaron el gol. Sin embargo, hasta hoy día se sigue dudando si la pelota traspasó o no la línea de fondo. Incluso se desarrollaron estudios científicos para determinar esa situación. Muchos alegan que esa pelota nunca pasó la línea de fondo. Sin embargo, esa incógnita perdurará por siempre. Pese a ser revés, Alemania se volcó plenamente al ataque intentando empatar otra vez el partido, pero los ingleses aprovecharon esa situación y lograron convertir el cuarto gol. De esta manera, y con un 4-2 final, Inglaterra levantó por primera vez la Copa del Mundo. No te pierdas el próximo capítulo, donde estaremos hablando del Mundial de México 1970, catalogado por muchos como el mejor mundial de la historia.